Básicamente cuando, yo creo que a los 18 años es muy joven uno para decidir qué es lo que quiere y yo vine aquí sinceramente por casualidad. Yo estaba planeando irme a estudiar a Inglaterra, había aplicado a varias universidades, mi idea era totalmente enfocada a irme a estudiar publicidad en Inglaterra. Resulta que no terminó de cuajar lo que es el proceso de selección y, y bueno, mi hermana justamente se había mudado a Barcelona en tres durante, o sea, a Barcelona ese mismo año que yo decidí, tenía que empezar la universidad. Me dijo, ah, hay una universidad aquí al lado, que ya vivía en San Juan, que, que, que está muy bien, que se estudia publicidad y bueno, y un poco por rebote, acabé aplicando y, y bueno, por nota de corte sí que encajaba todo el proceso. y y yo sinceramente cuando yo llegué a la Vila no sabía ni dónde estaba en el mapa. O sea, era Canaria auténtica yo. Sí, sí, o sea que básicamente decidí por, por rebote. Fue una sorpresa encontrarme lo que encontré en la Facultad de Comunicación, porque creo que es una de las mejores de Europa. Pero, pero bueno, que, que de poder de decisión poco. Básicamente me dejé llevar por la, la, las oportunidades que iban saliendo. Al llegar a la Vila, eh, bueno, fue... Sinceramente, tampoco tenía planificado si iba a vivir en un apartamento, en una, en una escuela mayor. Yo simplemente llegué y me dijeron, hay unas facilidades de acomodación, de, de, de alojamiento dentro del campus. Y dije, bueno, pues voy a aplicar. yo Sinceramente, pensar no pensé nada. Mis primeras impresiones, bueno, pues voy a, voy a compartir piso. Y, y bueno, ni se me planteó la idea de una doble, una individual. Y al final me, me tocó la habitación individual y dije, ah, qué bien, por lo menos tengo mi espacio. Vivía con dos chicas de Mallorca eh, y dos chicas de. no, una italiana y otra chica de aquí. Bueno, un mundo convivir. Me acuerdo de mi primera comida, que yo soy un desastre, o sea, y sigo siendo un desastre. Eh, os vais a reír un poco, pero mi primera comida fue una lata de berberechos eh, que la abrí. Y claro, en mi casa la comida es un poco más exótica, comida india, yo echaba de menos los curries de mi madre y dije, bueno, va, tú también lo puedes hacer. Abrí una lata de berberechos, lo puse en la sartén, le puse cuatro guindillas, un poco de tomate y dije, va, esta es tu comida. Y digo, bueno, eso nunca me olvidaré de mi primera comida, fue un desastre. Eh, durante seis años creo que la clave fue eh, convivir eh, con, con mis compañeras y que con ellas pudiera hacerme la comida, porque yo, mm, o sea, nula total. Eh, más experiencias que tuve, mis primeras impresiones, es complicado, ¿eh? cuando uno sale de, a los 18 años yo todavía sigo pensando que uno no es suficientemente maduro como para, para plantearse un poco el vivir, vivir solo y, y todo esto, pero bueno, te creas tu pequeña familia y, y tuve dos años en el D005, muy bonitos, y, y bueno, después de un año conocí a, a mi actual pareja, que aún sigo con él y, y fue toda una experiencia. El primer año fue un poco de toma de contacto y el segundo año, eh, cuando ya conoces a, a tu pareja, pues vives la vila desde otra perspectiva. Y, y bueno, todos buenos recuerdos. La vida en la vila eh, al comienzo es como una gran fiesta. Uno pues es libre, tiene 18 años y todos vivimos en, en el mismo piso y luego tienes tus vecinos y, y bueno, es todo un concepto que, que, que, te, que te metes en ese mundo y dura 2, 3, 4, 5 meses y luego te das cuenta que es tu vida realmente porque estás invirtiendo años de tu vida en, en, en, en estudiar y en, en vivir en, en, en la vila. Eh, lo que pasa es que, claro, si tú eres de fuera, eh, esa apreciación de lo, que, de lo que tienes en la vila es totalmente distinto a cuando, por ejemplo, eh, había dos mundos. El mundo de, de los que vienen de lunes a viernes y el fin de semana se van a, a, bueno, a sus casas porque están a lo mejor a una hora, hora y media de, de la vila. Y los que somos más de fuera, de Mallorca, de Canarias y los Erasmus, pues creamos la familia. Al principio no era tan fácil. Tú piensas que es la familia, todos los de fuera nos quedamos, nos reunimos. No, no. Había un problema de comunicación porque en aquella época, en el 98-99, no existían ni foros ni, ni, ni los medios que tenemos ahora de Facebook, de creas tu grupo, y claro, es todo un proceso. Los dos, tres primeros años, aunque estuviera sola y, de, y a tres pisos más allá hay más gente, no hay, un, no, hay, no hay una comunicación tan fluida como la que puede haber ahora, ¿vale? No es tan fácil abrirte. Entonces, claro, fines de semana solitarios, mi gran sábado y mi gran ilusión era irme al, -al campo, o sea, era mi excursión de irme al, -al campo, y la verdad que bueno, lo disfrutas de una manera, aprendes un poco a vivir más sola o, o ser más independiente y, y bueno, y también pasa que por ejemplo los de la universidad es o viven en la vila o, o son de ya de aquí entonces ya tienen su pequeño círculo de amistades, entonces crearte una vida siendo de fuera como, como es de Canarias, que no te van más que dos veces al año, es, es, es, es, un es, bueno, es otro tipo de experiencia diría yo y solo los que somos de fuera creo que los ent lo entendemos. Eh, otro otro creo que factor importante fue en el segundo año que conocí a, a mi actual pareja, la conocí en la vila, él vivía en el H204, yo en el k no, en el D005, perdón. Y, y bueno, yo creo que empezar una relación en la vila es, es algo mágico, o dura o, o simplemente dura dentro de la vila. Es, es, una relación dentro de la vila es totalmente distinto que la relación fuera, porque esto es una burbuja real. O sea, esto no es la vida real, es, lo siento por, por si desilusiono a alguien, pero es, no es la vida real. Esto es una burbuja que hay que disfrutarla, hay que aprender de lo bueno y de lo malo y, y bueno, hacerte un poco más adulto en la medida que se puede. Y, y bueno, aquí conocí a mi pareja, sigo con él y... Creo que el primer año en la vila fue la clave de nuestra relación. <risa> Fueron tres años luego en la distancia, pero ese primer año fue lo, la, clave, la clave. Lo que noto a faltar a lo mejor cuando vivía en la vila es, es, es, ya te digo ya te lo he vuelto a decir, la burbuja de la vila. Es un mundo que no. Esa es una burbuja total. O sea, si tú vives en la vila y encima no eres de, de aquí sino de fuera, creas un mundo, que tengo a compañeras que viven también en Barcelona, vivimos muy cerca, todas cerca de Poblano y esto, y siempre lo hablamos, es, es un vínculo y una burbuja que realmente eh, se echa a faltar, pero va acorde con los años que tienes en aquella época, o sea, es una época de tu vida en la que estudias, en la que, en la que bueno, pues hay una serie de prioridades y ahora mismo, con la edad que tengo, pues quizá mm, sí sientes añoranza, sentí añoranza los tres primeros eh, años después de irme de la vila, pero luego, uno se da cuenta de que a lo mejor no es lo que uno busca, pero sinceramente que, que deja secuelas y desintoxicarte de, de esta burbuja es, es, un, es un proceso, es un proceso que hay que entender que esto estuvo bien. Seis, a ver, yo me tuve mis años, seis años son muchos, cuatro yo creo que son suficientes, pero es importante que, que uno entender que después de la vila pues hay otra vida, es, es ciertamente bastante más dura, pero bueno, es la vida real, hay que, hay que aceptarla y es lo que es pero, bueno, yo he hecho en falta también un poco el... Siempre he querido volver a ese momento, es... es... Vivir todos en apartamentos, no tienes que buscar amigos, todo está ahí, todo está hecho. Eh, ahora me cuesta horrores, por ejemplo, salir de mi casa, a, dice, venga, vamos a tomarnos algo. ¿Salir de casa? ¿Y por qué no vienen aquí? ¿O por qué no vivo aquí al lado y nos vamos? Es un poco después de seis años haciéndolo, uno ya no, no termina de entender qué es salir de casa, irte a de fiesta con tus amigos a un, a un bar o lo que sea, lo que hace todo el mundo. Pues creas un concepto de, de relaciones sociales que, que solo se entiende si has vivido aquí pero seguimos haciendo cosas, ¿eh? cuando, me acuerdo cuando el K-108 que teníamos, eh, queríamos diferenciarnos, teníamos los, los CDs en el balcón y, y seguimos, eh, pequeños conceptos como crear eh, tu, tu K-108 en el balcón, lo seguimos haciendo porque es lo único que nos vincula a aquellos años de la vila. El año, no, hace dos semanas viene un chico que vive en Valencia y siempre hacemos lo que llamamos performance, performance es lo que se hacía en la vila, pues aquella época del 98, 99, que estaban los dioses del fuego, no sé si alguien se acordará, pues son performance y lo seguimos haciendo fuera de la vila y, y es lo que nos une y lo que nos hace, no sé, sentirnos otra vez jóvenes y, bueno, jóvenes ya somos, pero bueno, volver a la vila, básicamente.